Desde compartir, un site podemos definir quién puede tener acceso a la, al site desde internet cuando está publicado. Y también a quién damos permiso para editar. Una vez que entramos en compartir, aquí podemos escribir el... Por ejemplo, Codo Ascuaga y aquí elegiremos lector de elementos publicados o editor. Si lo que queremos es dirigirnos a una persona o grupos, eh, que sea una persona, personas o grupos los que puedan ver un site eh, en particular, lo haríamos de aquí. Y elegiríamos lector de elementos publicados y le daríamos a compartir. En este caso nos dice que es de otra organización y le permite ver. Bueno, vamos a ir otra vez a compartir. Esa es una opción. Ahí tenemos aquí las personas que tienen acceso a este site. La primera es el propietario y la segunda es únicamente una persona que puede leer, que puede acceder a lo que se haya publicado. Y luego tenemos una segunda parte, que es enlaces. Y aquí podemos cambiar. Entonces tenemos por una parte, aquí habla de borrador. Y entonces, cuando hablamos de borrador, hablamos de edición. Y en este caso está, el borrador está restringido. Y entonces solo los usuarios podrán abrirlo si lo tiene O podríamos abrirlo a IASO. Politécnico A y CASLEAC, a todas las personas de la organización. Y la segunda parte se refiere al sitio publicado. Primera parte edición, segunda, segunda parte verlo en internet. Entonces, aquí por defecto está sitio web publicado, EASO Politécnico y CASLEAC. Eso quiere decir que todos los alumnos del centro. Que tiene una cuenta en esta organización, con su cuenta podrán verlo. Si hago clic sobre ello, tengo dos opciones: Restringido y EASO Politécnico y Casleac. En otros casos, aquí abajo aparecerá Público. Aparecerá una tercera opción para publicar en abierto un site. En este caso, el centro tiene restringido desde el panel de administración, la posibilidad de que el alumnado publique sites abiertos para cualquiera. Únicamente pueden dirigirse a personas o a grupos o a toda la organización. Si yo selecciono aquí restringido, solo podrán, ser, solo podrán verlo las personas que agregue aquí en esta parte superior en compartir con personas. Y grupos. Y voy aquí. Hago clic. Tengo una opción que nos dice los editores pueden publicar, cambiar permisos y añadir personas o no. Digamos que yo soy una persona que crea un, un site y eh, de alguna manera dirijo o lidero el desarrollo del site y doy a otras personas la posibilidad de editarlo pero al final si quito esto de aquí al final tendré que ser yo quien le dé a publicar al resto de las personas colaboradoras no les aparecerá la opción de publicar, únicamente a mí entonces en este caso, pues bueno si, si a esta persona por ejemplo ahora le doy la opción de Editar y guardo. Esta segunda persona podrá editar el site pero no podrá publicar.